Buenos días, eh, aquí estamos un día más eh, haciendo perdón eh, un directo y eh, hoy tenemos una invitada muy especial eh, hoy tenemos una invitada muy especial que es María de Sevilla y que nos va a dar su testimonio fantástico de cómo superó las dos cosas que hemos estado tratando últimamente, que es el, el tema del TOC, ¿no? el trastorno obsesivo-compulsivo, y también el trastorno de ansiedad, de ataques de ansiedad. Entonces María, que es una chica fantástica, eh, muy súper maja, que ahora conoceréis, eh, jovencísima, 21 años tiene, ella superó súper bien las dos cosas las dos cosas además el primer trastorno que tuvo que fue el de el de ansiedad lo superó ella sola ¿eh? sin ayuda de ningún psicólogo el segundo y así y eh, bueno la experiencia fue tan fantástica no que ella ahora eh, eh, Quiere estudiar psicología no y quiere de dedicarse también a este fantástico trabajo para ayudar a otras personas en su mismo proceso, ¿no? Además, pues tenemos que María es una chica uh, generosa, además imagísima eh, y, y, y quiere eh, hacer este... ayudar a otros, ¿no? Entonces, vamos a esperar, como siempre, a que María se, se conecte también. Entonces, María, si... Bueno, justo ahora, todavía queda un minuto, en cuanto María entre en el Instagram y me pida... Eh, ...entrar... ...pues podremos conocerla a nosotros... ...entonces... ...mientras eso hace... ...hay personas que me han preguntado... Eh, ...primero vamos a ver dos cosas... ...primero, ¿qué es el TOC? No? que ...hay personas que lo preguntan... ...¿qué es el trastorno de ataques de pánico? ...y luego su relación o lo que podemos aprender... ...de estos dos temas... ...en relación a, a cualquier otro problema emocional... ¿no? ...a nuestras emociones en general... ¿no? ...porque también nos enseñan cosas increíbles para nuestra gestión emocional. ¿no? Entonces, primero hablaremos de lo que es el... Os explico qué es el TOC. El TOC es un problema que tienen algunas personas por las cuales eh, les viene, les entra una duda amenaza. Que puede ser... Pff, hay infinidad. ¿eh? Una, una idea. ¿Y, ¿Y si me contagio aquí con gérmenes? ¿no? Eh, o un poquito más rocambolesca, como por ejemplo. ¿Y si me tiro por el balcón? Y, y me mato. Entonces, eh... pero a partir de ahí se les queda como bloqueada en bucle y les tormenta. Bueno, os tengo que decir que María ya se está conectando ahora, enseguida la conoceremos. Hola. Hola, María. Hola, María. ¿Qué tal? He hecho una pequeña, he hecho una presentación, pequeña presentación tuya ahora. Tuya ahora. Uh -huh. eh, y estaba he he empezado, he empezado por empezado explicar, por explicar a, la gente, a la gente lo que es el TOC y qué es, el trastorno, y que es el trastorno de ansiedad. Claro. Eh, también les pediremos eh, también a la gente, que, a la que, gente que, que nos diga que cómo está haciendo la transmisión. Yo de entrada yo de me, de de de me oigo haciendo un oigo así como retorno. Como retorno. ¿Tú sí, un ¿tú sí? retorno de mi María? María? María? No, no, pero si quieres me pongo los cascos. No, no, igual no igual solo. No, yo verás. Me dicen que sí, que es retorno. Ponte los cascos. Sí, es algo tuyo. Vale, si no, vale, lo que si haremos no, es, volver lo que es volver a conectarnos. Vale. Voy a conectar los cascos. Vale, vale. Enseguida, vale, arreglamos, enseguida esto. arreglamos esto. <risa> Porque oigo a Rafael. Rafael. <risa> bueno, pero ahora también. Oh, no, ahora ya no. Ah, fenomenal. ¿Tú me oyes bien, María? y todo perfecto. <risa> Vale, fenomenal. A ver, a, a mí se me, ya no se me oye con retorno y eh, María, eh, entonces tú eres de Sevilla, ¿verdad? Yo soy de Sevilla, sí. Vale, ahora María se ve un poco mal, pero vamos a probar, vamos a seguir charlando. Y bueno, entonces yo estaba explicando eh, que tú ahora tienes 21 años, pero cuando eras más jovencita, creo que cuando tenías 18 años, Tenías eh, primero tuviste ataques de ansiedad. Explícame, María, qué es lo que es que es, qué... a ver primero cómo empezó. A ver si se lo oye bien. Pues mira mmm, si se me oye mal me lo viste, y lo paro y lo vamos sí. a vale. vale. Pues yo empecé un día normal, o sea yo estaba tranquila en mi casa, normal jugando a un juego en la tablet, tranquila. Y de repente como que empecé a sentirme súper nerviosa. Súper nerviosa, pero sin ningún tipo de motivo, y yo pensaba que no asistía. Eso era lo que yo pensaba. Vale. Ahora, perdona María, yo creo que se, nos oye un, se te oye flojito. Sí, y... pero... ¿Tendrías bien, otro, pues... otros auriculares por ahí? Eh, pues no sé, los tendría que buscar. ¿Sabes de estos de este tipo que, que llevo yo ahora, por ejemplo, los de cable? Eh, lo tengo que buscar, pero vamos, no sé, a lo mejor sí tengo. Lo que pasa es que como esto me lo ha cagado por reyes, digo a lo mejor. Ajá, ajá. Sí. Si por alguna razón se oye como muy lejos tu voz. A ver, ¿ahora? Ahora un poco mejor. ¿Sí? Sí. A lo mejor es que estoy demasiado lejos, o no sé. Ya. Eh, a ver si encuentras... Mira, hagamos una cosa. Mientras yo explico... Eh, un poco. Voy a explicar un poco en qué consiste el, el trastorno de ansiedad y, y el TOC Si quieres, te, te, te puedo desconectar, lo buscas y te vuelves a conectar y probamos. Perfecto. Venga, pues te, te dejo un momentito, ¿vale María? Claro. Bueno, pues hemos despedido a María un momentito para que vaya a buscar unos cascos diferentes y os explico. Entonces, ¿el toque es? Pues puede parecer muy raro, ¿eh? pero lo tiene un, un 2-3% la población. Pero pensad que eso es mucho, porque es uno de cada 50 personas o uno de cada 40. Entonces es simplemente que les entra como una preocupación taladrante todo el día y bastante irracional. Y no se la pueden sacar. Por ejemplo, eh, preocupaciones típicas del TOC. Seremos sexual y venga a darle si soy homosexual o no puedo o no soy homosexual y no hay manera de resolverlo, ni ni con pruebas ni sin pruebas, etcétera O eh, me suicidaré o le podré dañar a alguien, ¿no? acuchillar a alguien, por ejemplo, me entra esta imagen, esta idea en la cabeza y me taladra, me persigue todo el día. ¿no? un Por ejemplo, un 70% del tiempo, un 80% del tiempo, yo venga a darle a la cabeza y me genera ansiedad además. Luego, a veces, la gente que tiene estas obsesiones realiza compulsiones, aunque tengo que decir que siempre lo hacen. Las compulsiones consisten en acciones para bajar esa ansiedad, para tener un poco de seguridad, ¿no? Que muchas veces son supersticiosas, ¿no? Bueno, en el caso de los gérmenes es pues, limpiar un montón, eso no es supersticioso, ¿no?, esa compulsión. Pero a veces, cuando a la gente tiene, por ejemplo, el miedo de hacer daño a otro, ¿no?, le entra la idea de que a lo mejor podrían asesinar a alguien, matar al que tienen enfrente, pues rezan. Rezan, dicen, un padre nuestro, o dos, o tres seguidos. entonces bueno, ahí parece que me calmo de alguna manera, supersticioso. Entonces hacen compulsiones para calmarse, a veces más lógicas, a veces menos lógicas. Bueno, pues esto, chico, aunque parezca un poco, un poco, un poco raro, es el trastorno obsesivo. Que esto tenía María. María tenía trastorno obsesivo, ahora nos explicará cómo. El, me preguntan por aquí, el miedo a enfermarse también, la famosa hipocondría, el miedo a enfermarse, es un top absolutamente. Ahí la duda amenaza es, ¿tendré una enfermedad, tendré un cáncer de pecho? ¿Me duele la espalda, tendré un cáncer de algo? O sea, constantemente ¿sí, piensan que podrían tener enfermedades, ¿no? Es, es un top Y entonces, ¿cuál es la compulsión? ¿Lo que hacen para estar más tranquilos? Pues chequearse, ir al médico, cosas así. Vamos a ver si María... Ya se puede contactar, se puede contactar con nosotros y charlar. Se está conectando. A ver si con esto tan grande se escucha mejor. Yo creo que, que mucho mejor ya. ¿Sí? Sí. Muy bien, pues... Te puesto allí unos cascos Yo creo que sí. profesionales, ¿eh? Ahora mismo. <risa> con esto vamos a la luna, perfecto. Vale, pues... Eh... Vale, pues vamos vamos un poquito a tu historia que ya he dicho que eres súper generosa contándola porque muchas veces nos da corte no explicar que hemos tenido como una debilidad emocional, que además cuando la gente no la conoce pues se parece súper rara, aunque hay que decir que estas cosas nos puede coger a cualquiera. Por lo tanto, nada de sentirse raro o especial porque caer en, en, en ataques de ansiedad o lo que sea o el TOC lo puede tener cualquiera por... Entonces, Vale, tú tenías 18 años. Estabas en casa un día en el sofá jugando a un juego, ¿verdad? Sí. Jugando un juego. Y, ¿Y qué juego era, por cierto? El Candy Craft. Ah, bueno, te acuerdas, ¿eh? Estás jugando sí, sí, sí, ahí al sí. Candy Craft, No lo olvidarás, ¿eh? No. Estás sí. jugando al Candy Craft y de repente te pusiste muy nerviosa. ¿Tú, tuviste unas sensaciones que te asustaron mogollón porque dijiste, ¿Pero qué me está pasando? ¿Qué sensaciones eran esas? Eh, es como una sensación rarísima que tú ves que te está invadiendo completamente, ¿vale? De repente tú dices, ¿qué me pasa? A mí se me entumeció todo, dije, ¿qué me pasa? Me levanté y ya ahí empecé como a asfixiarme, digo, me muero, digo, me estoy asfixiando, me estoy asfixiando, me estoy asfixiando, empecé a dar vueltas por la casa, como una loca, imagínate, vueltas, vueltas, vueltas, digo, ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? Claro, y ahí empieza a temblarte las piernas, te empiezan a temblar las piernas, horrible y cogí y me, me eché en el suelo y digo mmm, que me estoy muriendo, que me muero ya o sea es ya que me mamá que me muero que me muero, llama mi madre llama a mi madre mamá mamá Llevan al médico en ese momento claro mmm, mi madre se queda como un poco a ver tranquila no sé qué espérate vamos a esperar y mañana vamos al médico vale eso como mmm, la gran mayoría de ataques de pánico duran unos 10 15 minutos no duran más porque eso es así pero pasa que es, que es como si fuera eterno, dices tú. María, Le... perdona, me dicen que soy oye bajo, ahora mucho mejor que antes, pero un poco sí. bajo, igual te puedes, no sé si el micro está en los cascos o está en el, no sé. en el teléfono, pero bueno. A ver, se escucha bien. Ah, sí, así, así, ah, más, sí, sí, mucho mejor. Ah, sí, pues el micro está aquí. Vale, bueno. Mira, lo pues... que puedes hacer es, te lo subes un poco así. Sí, el, eso es lo que voy a hacer. Yo. Eso es lo que voy vale. a hacer. Pues eso, empezó así. Y claro, lo peor que puedes hacer es cogerle miedo. ¿Por qué? Porque ahí empieza el bucle enorme en el que tú entras y dices, no quiero que me vuelva a pasar esto, no quiero que me vuelva a pasar, no quiero que me vuelva a pasar, no quiero que me vuelva a pasar, te pasa y te pasa y te pasa y te pasa. ¿Qué pasa? Fuimos al médico, el médico me miró, me hicieron pruebas, me hicieron pruebas de todo, me hicieron electros, Claro, yo le dije lo que me había pasado, que yo no tenía ninguna patología previa y que me había pasado esto, me, me preguntaron si tenía estrés, yo no tenía estrés. O sea, claro, yo no me podía imaginar en ningún momento. Digo, no, no, yo estoy bien, estoy tranquila, mira, soy muy joven, digo, estoy bien. Bueno, pues pasaron los días, todo bien, todo está bien, vale, pues ya está, está todo bien. Al día siguiente, otra vez ya me sentía yo con algo por aquí, por, por la barriga, que yo uf, era como esa incertidumbre constante que yo decía... ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? Aunque me digan que no es absolutamente nada, porque mmm, me pueden decir misa. Yo pensaba que me pasaba claro. algo. Claro, claro, algo, alguna explicación lógica tenía que tener. O sea, eh, yo empecé, pues claro, empecé así. Todo empezó así y otra vez me volví a dar. A los dos días L más o menos. Los mismos síntomas, ¿eh? Los mismos síntomas, claro. Era todo así. Y yo pensaba que yo me moría. Es que digo, ¿qué me está pasando? Algo que me muero, que es que me muero que me muero de verdad. Es que tú no sabes lo angustiante que puede llegar a ser eso. Es que es como ¿Eh? súper... Es que incluso yo, yo sentía que como que mi cuerpo mmm, se, se iba a caer. Yo, yo, vamos, yo pensaba que me moría. Ya está. Pues mira, Pensé. María, me dicen que, que nos acerquemos más al micro. Un ¿Los dos? Más. Un poquito pues, menos. Sí. <risa> ¿Ya? Sí, un poquito. Vale, entonces fíjate... Eh, esto es lo que yo eh, muchas veces eh, he explicado muchas veces. A ver, eh, el trastorno de ataques de pánico viene porque algo pasa en el cuerpo, sentimos unas sensaciones que nos asustan un montón, simplemente. Sí. Puede ser un mareo muy fuerte, puede ser algo de un, una taquicardia, puede ser como en tu caso una sensación de ahogo o, sí. por ejemplo, que tú tenías mucho esa sensación de como de asfixia un poco. Totalmente. O sea, si viene una sensación del cuerpo y nos asustamos de eso, la hemos cagado. ¿Por qué? Porque, claro, eso produce una especie de círculo vicioso de a más miedo, más latidos del corazón, más mareo, y cuanto más me mareo, más miedo tengo, cuanto más miedo tengo, más síntomas tengo, y ahí se produce un follón del copón. Claro. Entonces, es simplemente por eso, por eso cuando mucha gente eh, se pregunta, pero Rafael, ¿esto por qué me ha pasado a mí? Yo les digo, por casualidad. Mira, tuviste la mala suerte de experimentar una cosa que te asustó, que nos podía haber pasado a cualquiera. Entonces, eh, eso hizo un bucle, un bucle, un bucle, un bucle, un de mí. Entonces, tenemos María, que tú, ahí lo que te pasó es te coge ese primer día, vas al médico y te dice que no tienes nada, pero aún así te sigue pasando, te sigue pasando, y tú cada vez más... ¿Pensabas que tenías una enfermedad, sí. algo del corazón? Sí, ¿Qué pensabas? ¿Que era algo del corazón o algo así? ¿verdad? Yo pensaba sobre todo que era algo del corazón. Porque claro, yo buscaba mis síntomas en internet y a mí me ponían cosas del corazón que por eso dejabas de respirar. Bueno, yo decía, el corazón, claro. Tú te pones a pensar el corazón, el corazón y las taquicardias eran máximas. Ya a partir de ahí, las taquicardias eran de verdad, que se me ponía el corazón, 130, 150, sin exagerar. Okay. Ah, pero vamos, brutal. Era mmm, increíble. Y yo no sabía que era ansiedad. No tenía ni idea de que podía ser ansiedad. E Esa es una cosa interesante que me contaste el otro día, que durante tú, durante mucho tiempo, quizás un año o algo así, nunca pensaste que era un trastorno de ansiedad. Siempre pensaste que, era, que tú tenías algo que no te habían detectado todavía. Sí, totalmente. Porque, vamos, yo es que no sabía ni que eso existía. Sí o sea, yo decía... Algo me está pasando muy grave porque es que esto es muy grave. Imagínate, yo decía, es que claro, tú no sabes nada y la incertidumbre es lo peor, yo creo que de lo peor que te puede pasar. La incertidumbre de pensar una enfermedad, si no es una enfermedad, es que, es que no lo sabía. Entonces, claro, buscaba mis síntomas y los buscaba, y los buscaba. Y claro, mmm, también subió como tuve mucha hipocondría ahí empezaron los niveles de hipocondría a subir de una forma máxima yo pensaba que lo tenía todo todo todo yo escuchaba a la mujer de al lado decir pues a mi nieto la han tenido que operar de la, de, de la, de la, bar la barriga o de la pierna y decía eso lo tengo ¿Sí? yo seguro seguro uh -huh. seguro y me o me dolía la pierna bueno era horroroso a mí la ansiedad me, me llevó a niveles de verdad y muchos síntomas que yo los pasé que de verdad de verdad Imagínate, yo creo que lo peor que he llevado de la ansiedad, lo peor es la despersonalización, sentimiento de, de, de, de realidad, eso es lo peor. Esto lo, luego lo explicaremos. Oye, y María, entonces, yo tengo una pregunta. Cuando estabas peor de la ansiedad en aquel periodo, ¿cada cuánto tenías un ataque de ansiedad? Si no era diario... Era cada dos días o... por las noches sobre todo lo pasaba fatal. Por las noches era diario. Ah, por la noche sí. también. Uh, por la noche lo pasaba muy mal. Es que no podía dormir, porque me daba miedo a que me diera durante la noche. El, el en plan los ataques de pánico que te dan durmiendo te despiertas y ya tienes el ataque encima. Claro. Y yo no quería dormir, no quería dormir. Yo decía, no quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir. Porque como me pase y no me dé cuenta, me muero, claro. Yo digo, es que como claro. no me dé cuenta, me muero. me muero te mueres ahí dormir. sin que nadie te ayude. Totalmente, sin que nadie me ayude. Ahí en mi agonía, yo sola, y yo decía, me muero, no quiero dormir. Y yo daba unas noches, yo tenía a mi hermana, a mi madre sin dormir. A todo el mundo sin dormir, porque yo decía, no me voy a dormir, no puedo dormir, no quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir. Claro, yo lo que no quería era morirme de la claro, claro, claro. taquicardia y yo tenía taquicardias las 24 horas del día, Rafael las taquicardia, día. la taquicardia era constante al final, constante, todo el o sea, día eso se pasa fatal eh. Sí, todo el día eso se y, pasa fatal. y, y, y el, la respiración de muy superficial de estar siempre ansiosa siempre siempre lo tenía, estaba yo, claro, tú todo el tiempo ahí rondándole a la cabeza que no me dé, que no me dé y si me pasa, y si no sé qué claro, claro. Y ahí dejas todo, dejas de socializar, yo dejé mis estudios, claro. dejé todo. Claro, ¿E eso, dejaste los estudios también. Sí, sí, sí, sí, yo estaba en Pobre. un grado medio de administración, lo dejé, lo dejé. No podías. No, dejé? no. Bueno, porque igual te cogió también eso que llamamos agorafobia, que es el miedo a salir de casa, a estar por ahí expuesta, a que te dé eso por en la calle, sí. donde sea, ¿no? Esto lo sí, tuviste, sí. ¿verdad? sí. Yo ¿No, no salías salir. de casa o okay, qué, María? No, yo quería, porque mi zona de confort era mi casa, era como mi seguridad. Y si me pasa algo, sé que está aquí alguien, bueno, por ejemplo, en este caso mi madre, que va a llamar a la ambulancia y van a venir por mí. Pero en la calle yo sola, yo sola en la calle, es que la gente va a decir, esta niña está loca. O esta niña le está pasando algo muy grave y, y todo el mundo se va a poner súper alterado. Entonces yo no quería coger autobuses sola, yo no quería salir sola, yo no quería hacer nada sola. Nada, de es nada, bien. de nada. Y era horrible, de verdad, de verdad, horrible, horrible, horrible. Fíjate, tú, con 18 añitos, en Sevilla, esa ciudad tan, tan hermosa en la que vives, sí, ¿eh? ahí encerradita. Sí. Al cierto? menos tenéis aire acondicionado en verano, ¿no? Hombre, claro. Que si no, ya te si muero. No, ¿eh? Me muero, totalmente, <risa> vamos. <risa> Oye, María, y venga, y hablemos un momentito también de la despersonalización. Mm. que fue un síntoma que tú también tuviste. Y que me comentabas que a ti era lo que más te fastidiaba, ¿no? Sí. Entonces, eh, la verdad es que es una cosa muy rara esta, pero esto es un ejemplo para que todo el mundo vea que la mente cuando se inventa síntomas, chicos, se puede inventar y te puede armar unos follones, no es nada peligroso, ¿eh? No es nada, pero te toca las narices que da gusto, ¿no? Y uno de los síntomas más raros que hay, aunque ya os digo que no es nada peligroso, se llama despersonalización o desrealización, ¿no? Son dos cosas muy parecidas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué era eso, María? Cuéntanos tú. Eso era que yo, vamos, y además, eso fue en uno de los ataques míos de ansiedad que yo decía. Llegó un momento que, en el que como que mi mente se puso en blanco, ¿no? Estaba yo con mi tacidad y yo, cuando te ahogas y te desesperas y en un momento me miré las manos, me miré las manos, me la miraba, me miraba yo decía, hacía así. Pero era como que no, me, que no sentía yo a mí misma... Y hablaba y digo, ¿qué voz? O sea, es, es que no me reconozco la voz. ¿Cómo puede ser? Me fui al espejo porque, me imagínate, digo, pf, me miré al espejo y digo, que no me reconocía. Digo, Tampoco. madre mía, ya me he vuelto loca. Digo, Uf. me he vuelto loca del todo. Me he vuelto loca del todo, pero del todo. Ya, ya es que ya no hay... Eso debe asustar un montón. Muchísimo, porque es que no te reconocen. Te tú tocas, te tocas y sabes que te tocas, ¿no? Pero es como que... Que tú sientes no eres tú. que tu alma está en otro lado. O sea, tu cuerpo está aquí, pero tú estás en otro lado. Y te ves como espectadora a ti misma, dices tú. Vaya cacao, tienes María. Yo decía, es que... Y mi miedo era eso. Yo pensaba que yo me estaba volviendo loca. Claro. Pero loquísima. Yo creo que esto es muy importante. Es un ejemplo muy importante. Primero, os digo que la despersonalización o la desrealización, este síntoma es súper común, ¿eh? lo conocemos súper bien. Pero es verdad que a la gente le asusta un montón. Otra cosa, no tiene ningún peligro. Cero en absoluto. Nadie se está volviendo loco, no está pasando nada. Es una cosa que la mente puede hacer cuando está muy estresada. ¿eh? Cuando la mente está muy estresada puede hacer eso, simplemente. Y, y hay que dejarlo de tener miedo. Sí. Pero es un gran ejemplo de que nuestra mente, si está estresada, se puede inventar la de Dios. Fijaos que incluso, sabéis que en alguna otra charla yo eh, he hablado con dos personas que, era, que son exmigrañosas migrañosas, que, que tenían migraña cada día, muy jeve durante muchos años y, de, y han dejado de tenerla. La migraña también es una cosa que se inventa la mente, por muy común que sea. Vale que lo tiene un 10% de la población, una de cada 10 personas, pero también es una cosa inventada por la mente. La mente es así, si no se nos descontrola una po un, un poco por miedo, por lo que sea, y es hiperprotectora, puede generar una de síntomas brutales, ¿no? En realidad lo hace para protegernos de, de algo, ¿no? De un posible peligro, por ejemplo, que si hay un tigre. En realidad no hay un tigre, pero se piensa que te estás en un peligro, te genera ese estrés, esa ansiedad y todos esos síntomas. Pero yo creo que es un ejemplo muy bueno, esto que nos cuenta María, de que la mente la mente de cualquiera de nosotros, si se, si se desmadra, se, se, se vuelve hiperprotectora, nos puede producir todo eso. Pero, por suerte, podemos aprender a domesticarla otra vez como hizo María muy bien. A mí me ha gustado mucho, María, porque además tú eres un caso de que eh, el, este primer tema, que es eh, los ataques de ansiedad, lo solucionaste tú sola, que esto tiene mucho, muchísimo mérito. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el que llegaste a la solución al cabo de un año, verdad? O dos de estar así. Sí, yo cuando ¿Más? descubrí que tenía ansiedad, después de todo el año sin saber lo que tenía, eh, pues descubrí que tenía ansiedad. Y, ¿Cómo fue y... eso? Pues porque busqué en YouTube y busqué mis síntomas y me apareció una, una página de un, un hombre hablando que me decía todo lo que yo tenía. Todo, absolutamente. Y digo, ¡Madre Anda. mía! Hombre, claro, a mí se me iluminó. Digo, ¡Mira, mamá! ¡Mira esto! ¡Mira! En plan, loquísima. Digo, es que esto lo tengo yo. Vamos a ver, esto es un tema que tratan psicólogos, ¿qué tal... Pero claro, en ese momento pues fuimos al médico, fuimos a un... Y me, vamos, me mandaron un psicólogo de un psicólogo clínico que hay ahí en... la, no la Seguridad sociedad, Social, sí, ¿verdad? Sí, no sé si es psicólogo o psiquiatra, no lo sé. Bueno. Y bueno, yo empecé allí, digo, mira, que yo vengo porque tengo ansiedad. Yo ya muy dispuesta, digo, yo vengo porque tengo ansiedad. Y me dice, ay, ¿cómo sabes que tienes ansiedad? O sea, me, me lo... como no no funcionaba, no nos no entendíamos. No. Era, era, no había feedback, no. Y yo decía... Y me veía cada dos meses y yo digo, bueno, pues voy a dejar claro. esto porque a mí esto no me funciona. No. A mí esto no me funciona y no me está haciendo nada. Y para hablar, pues, bueno, pues no. Y pues tomé la determinación de ver vídeos, ver cosas. Y claro, di con uno de tus libros que me regaló mi tía Carmen, me lo regaló tal. Y digo, mira. Y, y hablabas, en el arte de amargarse la, la vida hay un trocito en el que algo de algo se habla. No ah, sé, pero sé poco, ¿eh? Era. ¿Poco? Sí, muy poco, muy poco. Yo me acuerdo que era muy poco, pero digo, mira, qué guay, no sé qué. Bueno, yo empecé ahí a leer cosas de autoayuda. Mira, nos dicen que nos acerquemos, que te acerques el micro, María. ¿Ya? Sí, así, así. Bueno, pues... Y yo, como no podía ir a un psicólogo, porque mmm, mi madre no podía pagármelo en ese momento, pues mmm, yo, con libros de autoayuda, por ejemplo, también el tuyo, yo como que uh -huh. hacía mi propia terapia con una libreta. Me apuntaba cosas y me apuntaba aplicándomela a mí. Digo, tal, de esta forma, de esta forma, vamos a hacerla de esta forma. Y claro, yo así más o menos lo llevé. Hasta que, claro, di con... yo misma di y dije, mmm, esto tiene que ser así. O si no es así, no hay otra forma. Y, y, este y leíste de también, miedo. perdona, también en un momento dado creo que leíste nada es tan terrible que ahí sí, sí que salen los cuatro pasos, ¿verdad? Sí, sí, los, los cuatro pasos, sí. Y eso a mí se me, se me quedó clara, pero clavadísimo, el afrontar, aceptar, flotar, dejar pasar el tiempo, además eso lo tengo yo aquí, vamos, que no se me olvida, eso no se me olvida, porque hay que tener muy claro todos los pasos, aunque sea muy sí. difícil, porque realmente, aunque tú sepas que estás en el proceso de curación, la aceptación es muy complicada, el aceptar yo creo que es lo más complicado, o sea, que tú dices, venga, pues vamos a curar esto. Sí. Vamos, a, acecha, a afrontarlo, pero después a aceptarlo. Aceptarlo tardas un montón, claro. Entonces... Oye, y María, ¿y, ¿y cómo hacías tú ese afrontar? ¿En qué consistía en tu caso? ¿En qué fue consistiendo? Pues afrontar era... Mmm, yo dije, mira, yo afronto que tengo esto. ¿Lo estoy afrontando? Vale, voy a afrontarlo. Muy bien. Lo sé. Entonces, ya tengo claro que es esto y no es otra cosa. ¿Vale? Entonces, mmm, no le voy a buscar otro tipo de solución porque nada más que tiene una. Muy bien. Y ese fue mi paso de afrontar. Sí. Después ya eh, la, la aceptación la tomé como un poco más ya meterme en curarme. Y ahí uh -huh. digo, voy a curarme. Porque quiero curarme, voy a curarme. Venga, no sé qué, vamos, vamos. Y ahí fue cuando me costó más. Porque claro... ¿Qué hacías? Yo pues mmm, intenté dejar de tenerle miedo a todo lo que yo le tenía miedo. A salir, a coger un autobús, a tal lo intentaba hacer yo sola e incluso me daba miedo sí totalmente me daba miedo mmm, ponerme los cascos y escuchar música y evadirme del mundo eso me daba a mí mucho miedo Yo decía ¿Y por qué? me pongo los cascos no lo sé porque era por como si daba, yo estaba conmigo claro estaba yo conmigo misma y a mí me daba miedo yo yo sola yo a mí me daba miedo yo decía uff. Dios, claro, yo me ponía los cascos y yo no quería que los cascos estuvieran en ni un minuto de silencio. Yo quería buscar una canción rápido para que no se acabara la música. No quería estar, ¿sabes? Como estaba haciendo algo, por ejemplo, digo, me voy a poner los cascos en el autobús. Y yo quería como evadirme con la música, voy a hacerlo, pero voy a estar en el autobús, pero no me voy a salir del autobús. Yo he estado en autobuses que me he tenido que salir porque estaba fatal. Que decía, me salgo y punto, me voy y ya está. Y yo cogía, me ponía mis cascos y yo sabía que a mí también me daba miedo escuchar música. como Es que no sé por qué, parece una tontería, pero me pasaba. Y luego eso. te diré por qué creo que era. Pero de todas maneras, lo que fuiste, fuiste afrontando eh, pues qué pienso. Que si me voy el autobús me da miedo porque me puede coger el ataque, a coger el autobús. Eh, que me toca alejar de casa, alejarme de casa. Que tengo que ir a comprar, me voy a comprar. se pues empezaste a exponerte a todas esas situaciones... Que tú tenías uh -huh. ya prohibidas hacer porque te podía dar más fácilmente el ataque de ansiedad. Sí. Y al principio lo pasabas fatal, lo pasabas fatal uh -huh. hasta que se empezó a hacer la magia, ¿no? ¿verdad? Sí. sí, hasta que tú vas ya como con una predisposición que te, te sale sola y vas bien, vas cómoda y vas sin miedo, y... pero claro, aunque te cueste un mundo, cuando yo cogí por primera vez el autobús y estuve tranquila, es que yo era como... Como tú dices en el libro de, de nada tan terrible, ¿no? Como que yo misma producía mi serotonina en la mente, que yo decía qué bonito todo, qué guay, el autobús, que... Todo, ¿eh? es que era como una sensación súper buena. Yo ahí dije, joder, qué bien. Vamos, que, que no significa que yo no tuviera recaídas, ¿eh? que yo tuve muchas recaídas y las tuve y, y es verdad. ¿eh? Eso es importante es... decirlo, ¿eh? Se tienen recaídas, chicos, pero todo el mundo las tiene. Hay que seguir y todos llegaréis a hacerlo también como, como lo hizo María. María, ¿cuánto tardaste más o menos en, en curarte haciendo toda esa exposición, todo ese esfuerzo, todas esas recaídas? ¿Cuánto tiempo tardaste? Pues dos años, más o menos. Dos años, ¿eh? Fijaos qué valiente que fue aquí María, esta chica tan maja de Sevilla, lo fuerte y valiente que, que ha sido haciendo ese trabajo <risa> sola, porque entonces no se podía pagar un psicólogo. Entonces la tipa con los cuatro pasos, venga a darle, venga a darle, tardó dos años, pero lo hizo... Eh, y fue esto es un trabajo maravilloso que has hecho. Oye, vale, entonces hasta ahí, eh, mira, cuidado que nos preguntan, y es muy interesante esto, si tomaste medicación en algún momento, eh, María. Yo cuando mmm, sí tomé, pero no diaria. Eh, yo cuando iba al hospital y decía, mira, me pasa esto, y claro, le preguntaba a mi madre tarde, mi madre decía, ¿tiene ansiedad? Claro, a ti te dicen, mira, pues tómate el día pan o te lo pincho, o tal, no sé qué. No, no se recurre a otra cosa que a, a darte un día de pan. Y yo creo que eso es de lo peor que pueden hacer. Sí. Porque es que entonces tú ya tu mente después, cuando está así, lo que quieres recurrir es a eso, porque como eso ah, te calma claro. tanto y te deja así, dices tú ¡qué paz! Pero no. Sí. no. Eso claro. es como ahí algo engañoso que dices tú es que no. Y claro, yo... yo es que en realidad de... reafirma reafirma el sí. peligro, porque tu mente lee que hay una amenaza y fíjate, te tienes que tomar eso. Por lo tanto, sí que hay una amenaza, sí que hay algo que no funciona en tu mente. Entonces, te hace reafirma el miedo y te hace además dependiente a eso, ¿no? Pero bueno, sí. eso tomaste, tú me parece que lo que sí que hiciste es que fuiste tomando poco. Por suerte te Muy mantuviste poco. ahí. Sí, porque yo sabía... Que, que no yo... iba bien. No, que yo sabía lo que intuías, yo iba ¿eh? adicta. Sí. Yo dije, como yo siga tomándome esto, no voy a poder parar. Porque, claro, yo cada vez que me ponía, ya llegaba un punto en el que me ponía mal. Ay, no sé qué. Digo... Se me venía a la cabeza, ¿no? Porque a mí él me puso la médica el lesatín. Digo, ¿lesatín? Digo, no. Y le dije incluso a mi madre, mamá, esconde el lesatín. Por favor, te lo pido. Y si ya me ves fatal, fatal, fatal, a ver, súper mal, pues me lo das. Pero mientras Pero... no me lo dejas, aunque te lo pida ¿Vale? Muy bien, muy bien. ¿Y claro. tu madre colaboró así? ¿Era fuerte? Sí, mi madre uf, tuvo una fortaleza impresionante conmigo. Qué manja Sí, porque es que, claro, ella lo, lo llevaba... A rajatabla conmigo todo lo que yo le decía, porque claro, aunque ella no tuviera eh, como las instrucciones, ¿no? En ese sentido, de saber cómo lleva las claro. cosas, yo le decía, mamá, haz ¿es esto cuando yo te diga tal. Y ella, con confianza ciega lo hacía. Ostras, qué vale, bueno! No sé qué. Y para mí, vamos, mi madre es que para todo, y además tiene una paz que es que eso también me, me sirvió mucho. Es un ejemplo de persona. Pero ¿verdad? fíjate que a tu madre lo que más le debía costar es no darte la medicación. Porque tú le habías dicho, mamá, yo aunque te la pida mucho, no me la des. Solo si me ves me haga desesperada, ¿vale? Sí, entonces la tipa, sí. imagínate ahí diciendo, niña, no te la doy. Que tú me has dicho sí. que no te la doy y no te la doy. ¿Verdad? Sí, y yo muchas veces también le decía, he medio de un ataque, llama a la ambulancia, llama a la ambulancia, llama a la ambulancia. ¿Ah, sí? Y no llama a la ambulancia. Y no la llama. Ah, mira, mira, qué bueno. Eso lo debía pues, costar también. yo ¿eh? que la llame. Sí, sí, sí, así. Vale, entonces, fíjate, que en un año... Eh, bueno, pues eh, a los que nos han preguntado, eh, María tomó algo de ansiolíticos, intentaba no tomarlo si no era absolutamente al final, pues ya no podía más y antidepresivos no tomó en ningún momento, ¿verdad que no? No. Vale. Entonces, después lo superaste al cabo de dos años maravillosamente bien, pero resulta que luego pasó otra cosa, cuéntanoslo. Ay, vamos. cuando ya superé eso y me llevé un tiempo bien, muy poco tiempo porque me llevé muy poco tiempo porque, perdona, chicos, si os habéis pensado que María es muy valiente hasta lo que habéis oído hasta ahora y que lo hizo súper bien, ahora viene lo bueno ahora sí que lo pensaréis de verdad entonces tú dices, hostias, ahora que lo he superado fenomenal, ¿qué pasó? pues ahí vino mi amigo el TOC y me hizo así, y llamó y le eché cuenta, y le abrí porque es que eso empezó un día que yo iba en el coche, tranquila, yo iba tranquila, porque es que siempre va tranquila. Y de repente, pues no sé, empecé a fijarme en los balcones, en las ventanas de los edificios, y como que me daba impresión, me daba miedo, digo, qué raro, qué raro, porque a mí me gusta mirar, vamos, que me encantan las alturas y, vamos, increíble. Y digo, ¿qué me pasa? Bueno, llego a mi casa... Claro, empiezas a darle vuelta, empiezas a darle vueltas y ya vi mi balcón que tengo. Yo mi balcón es de par en par, que se abre de par en par. Y la ventana está abierta, todo está abierto. Y en mi casa pues entra una luz, pues me gusta que haya luz, normal. Claro. Y dije, Dios mío, no quería ni mirarlo. O sea, yo hacía así digo, pff, Dios mío, yo por ejemplo, ¿no? Tengo aquí el balcón ahora mismo. Yo hacía así decía, no, no mire. ¿Y a qué no, le cogiste? Así. ¿Y qué era o cuál era el miedo? Tirarme entró la idea, que eso es una cosa muy típica del TOC, y sí me tiro. Sí. Incluso es con eso. imágenes, ¿no? Sí, totalmente. La imagen, pero de todo. De todo, de todo, de todo. O sea, de tirarme, de cómo me iban a encontrar, después de cómo iba yo al cementerio, todo. Todo era... Y eso te que... asustaba muchísimo. Hombre, yo cuando a mí me, me pasó eso por primera vez, porque hay puntos en el TOC como que te entra más nerviosismo aún, ¿no? Tú estás tranquila, tienes el miedo constante, ¿no? Pero hay puntos como que es de más fuerza. Que te entra miedo, te hace incluso levantarte y decir, Dios mío, me voy a tirar. Y cogía, me metía en el, en el sitio donde no hubiera ventanas, donde yo sabía que cerraba la puerta, no había ventanas. Yo decía, por favor, por favor, por favor, que me tiro, que me tiro, que no, que no, que no, que no, que no. que no. Claro. Y el miedo... Que era... eso era, que eso era... Fíjate, antes lo he explicado un poquito, antes de que entrases tú. Eso era una de tus compulsiones, encerrarte en un sitio donde no te pudieses estirar porque no había ventanas, a tranquilizarte. Pero claro, eso es hacerle caso a la neura esta. Sí. Vale, oye, y eh, fijaos chicos que el TOC es un síntoma de, de estrés, de estrés grande, y, y que procede también porque nos asustamos, nos asustamos de un pensamiento. Fijaos una cosa, que todos en nuestra vida tenemos pensamientos absurdos, irracionales, chorras que pasan por mi mente. Yo mismo puedo decir que un montón de veces, por ejemplo cogiendo el metro, no sé, me ha venido la imagen a la mente así, muy rápida, de que igual tiraba a alguien. O sea, porque por la mente pasan un montón de cosas fugaces, ¿sabes? Que no le damos ninguna importancia. Yo cuando he pensado eso, me río, digo, qué tontería. Y sigo con mi vida. Pero sí. si alguien le coge un poco de miedo a eso, se asusta, porque es muy buena persona, porque piensa que él nunca debería pensar eso o cualquier cosa y le coges miedo, nos pasa como lo que nos pasaba antes con el tra con la ansiedad. Que le cogemos miedo y se produce un bucle. Cuanto más miedo tengo y más lo intento de expulsar de mí, más lo atraigo porque por el propio miedo que le tengo. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que eso se produce un, un otro bucle, otro bucle, otro bucle y al final estoy pensando en eso todo el día. Todo el día. Por ejemplo, tú, ¿qué porcentaje del día tenías ese temor y ese pensamiento. Menos durmiendo todo el día. Prácticamente el 100%, ¿no? Había sí, igual si te día. distraías un poco no lo tenías tanto. Sí, claro, tanto, porque no yo tenías. cuando me ponía peor intentaba hacer ejercicios mentales que me costara mucho trabajo hacerlos o juegos que yo que me requirieran mucha mmm, concentración para intentar evitar el pensamiento, siempre así. Eso aliviaba, pero no era la cura, ¿eh? No. Vale, entonces no vale. María, cuéntanos cómo ahí entonces qué hiciste, dijiste. Bueno, primero te sentó fatal porque dijiste ahora que me curo con mogollón de esfuerzo del tema este de la ansiedad, ahora me viene esto y eso se te sentó fatal. Fatal, yo tuve ahí incluso una etapa depresiva, me sentía fatal de claro. yo decía que no tenía otra, es que claro, me sentía Claro, normal, es que te coges mal rollo que dices, bueno, ¿y yo qué pasa ahora? Pero fuiste fuerte ahí y dijiste, al cabo de poco, dijiste, bueno, pues he de hacer lo mismo, joder. He de, acabar, he de acabar de dominar y domesticar y amigar a mi mente. Y ahí sí que buscaste ayuda de un profesional, ¿no? Sí, ahí conocí a mi psicólogo y, bueno, pues empecé con él, la terapia, de tal... Es un psicólogo sí, de claro. Sevilla, ¿verdad? Sí, es un psicólogo de Sevilla. ¿Cómo y se llama? Vamos a, a Frank, dar un saludo, Frank. Frank, un saludo desde aquí. Fran, un saludo desde aquí y nada, él seguía en plan, él había leído tus libros sabía mucho de ti, y yo le, en plan, cuando llegué, se lo dije digo, pues Fran, digo, Fran, dice Rafael Santandreu ¿qué tal dice? y eso es lo que vamos a aplicar, la exposición digo, yo no me pongo y lo primero fue decir, digo, yo no me pongo digo, tú estabas fatal, digo, que no me pongo vamos, que no, la primera era un no, pero ya después digo que es que no me queda otra alternativa que me iba a pegar toda la vida así no quiero, yo quiero ser feliz y vivir mi vida normal, que soy muy joven, y aunque no fuera joven, aunque tuviera 70 años, que es que claro. quiero vivir bien, a gusto tranquila, digo, venga, pues vamos a hacerlo venga, vamos a hacerlo vamos a aplicarlo eso costó, ¿eh? Sí. costó costó la misma vida yo, de verdad, era un miedo no te lo puedes imaginar era horroroso, y yo me pegaba ahí fuiste y muy, muy valiente, ¿eh? sí ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Qué exposición hacías para superar eso? Pues mira, en los puntos que, que más eh, me daba en, como esos pensamientos tan intrusivos, tan malos, eso antes yo cogía y me iba. Y en ese momento sí. me quedaba, me quedaba, me quedaba. En el sitio, donde fuera, me quedaba. Y ya está. Y aunque me, yo quisiera irme, porque yo me quería ir y yo decía, me voy y punto, y me escondo y se acabó. Pero yo me quedaba y, y yo lloraba, incluso es que yo lloraba de... lloraba y lloraba y lloraba y digo, ¡Uf, venga María, venga, vamos, vamos, venga, apúntalo, le apuntaba, como él me decía, apúntalo todo, la apuntaba toda la libreta, todo, todo, apuntado todo. Y ahora cogía, cuando eso ya estaba un poco más calma, me iba al, al balcón. ¿Estaba allí? Al balcón. Y me, y me sentaba ahí, me sentaba y me, me podía pegar un rato. Y cuando yo veía que seguía teniendo miedo... Eso es lo miedo. que más miedo te podía dar. Porque si tú tenías miedo a tirarte por el balcón y, y hasta entonces lo habías evitado totalmente, pues tú ibas al balcón, te sentabas allí, te asomabas incluso y decías, yo tengo que superarlo, tengo que afrontarlo y aceptar sí. todo lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿cómo estabas ahí en el balcón? Fatal. Imagínate, yo cogía, digo, venga, me voy a ir allí. Me sentaba. Veía que seguía teniendo el miedo. Me ponía de pie y me arrimaba más. Y digo, venga, vamos María, venga, vamos María. Y me, quedía, me quedaba ahí. Intentaba poner la mente en blanco, pero no, o sea, el toque es como hay un monstruito, y te decía cosas. Y tú ahí, y tú, venga, vamos, venga, sí, sí, sí, tú sigues, tú sigues, venga. No, intentes evitar, no lo intentes evitar, porque yo no podía luchar contra ese pensamiento porque es imposible. O sea, tú no puedes luchar contra eso porque es que lo estás alimentando. Si luchas, lo alimentas. Y eso es así. Entonces yo lo dejaba estar, lo pensaba, me becaba un rato, hasta que ya al ratito me sentía más tranquila. O sea, estaba como más relajada. Y cuando me sentía más relajada, me iba. Y al día siguiente igual. Y así, y así. Y me, asom me asomaba a la ventana de mi cuarto, me asomaba. Me quedaba mirando, no sé qué. Por la mañana y por la tarde. Varias veces incluso. De donde fuera, de donde yo sintiera más miedo, en donde sea, pues yo ahí me ponía. Porque Pero ahí pasabas tenía... María, ¿allí pasabas ansi mucha ansiedad? Ahí me preguntaba alguien. Pero María, ¿y pasabas ansiedad? ¿Te mareabas? ¿Estabas fatal ahí? Claro, ahí el corazón... Es que es, es como... Es como... Eh, tu propio organismo es un método de, de defensa, que tú tienes miedo a eso y tú estás haciendo lo que te da miedo. Entonces tu cuerpo solo eso. reacciona. Por mucho que yo ya no tuviera ansiedad, porque yo como tal, a mí no se me manifestaba como una tarea de ansiedad, Sí, que yo me ponía muy nerviosa. Muchos nervios, claro. Claro. Oye, eh, eh, eh, María, allí tuviste muchas dosis de fe. Sí, claro. De decir, te, sé que me voy a curar con esto, va a durar un tiempo, es un esfuerzo del copón, pero lo voy a hacer. Sí, sí, sí, sí yo lo tenía clarísimo. Yo sabía que yo algún día me iba a curar. Eso es como yo... Mmm, sabes que estás mal, porque lo sabes, pero tengo claro que lo que lo único que quiero, lo único que yo quería era salir y ser feliz. Salir y ser feliz. Salir y, y eso me lo repetía. Quiero ser Ay, feliz. Y me decía, mí, yo, yo incluso... ¿Qué? Digo que eh, me contaste el otro día que, que tenías o tienes un cartel ahí, tenías en tu habitación que decía María, quiero ser feliz y lo voy a conseguir felicidad yo quiero felicidad felicidad y yo, yo me repito la felicidad pero bueno ese era mi objetivo más que cualquier objetivo de profesional de, de lo que sea mi objetivo era ese es que esto era es muy importante que también con bueno, chicos si tenéis un problema de este un trastorno de este tipo ahí tenéis que hacer de curaros de este tema vuestra prioridad justamente como dice maría en ese momento, ni el trabajo, ni los chicos o las chicas, ni, ni historias. Esto tiene que ser tu prioridad porque esto requiere mucho esfuerzo. Y entonces tienes que concentrarte absolutamente en esto y, y luego ya te encargarás del de, de resto de tu vida. Pero es que si no, tampoco la disfrutarás después y estarás muy mermado. Por lo tanto, esto tiene que ser tu prioridad. ¿Cuánto tiempo tardaste, digamos, en, en superar, este problema, este segundo problema del top eh, María. Pues del top pues tardé menos, pero porque más o menos apliqué lo mismo que había aplicado con la ansiedad y yo ya claro. traía esa fortaleza de antes. O sea, que yo ya claro. sabía que si eso no me había comido, lo otro tampoco. Y yo tenía Muy el conocimiento de que a mí eso ya no me iba a hacer daño. Porque no era mi pensamiento claro. real. Yo no quería hacerlo y como yo no quería, yo digo, María, es que no quieres. Déjalo ya, déjalo ya. Por mucho que digas déjalo ya, no lo vas a dejar, ¿no? Pero... Llega un punto en el que como que te, no te convences, pero sabes perfectamente que no va a pasar. Dejas de tenerle sí. miedo a los pensamientos porque yo alguna vez actualmente lo he vuelto a tener. Pero de una manera mucho más en el sentido de decir, ya me ha pasado y no he hecho nada. Me ha pasado por la cabeza 500 veces, lo he hecho alguna, no. Pues no lo voy a hacer ahora porque no quiero. Sigo pensando lo mismo que pensaba hace... ¿sabe? Entonces ya como que se va. No, no, no está en mi vida a diario. Y, y dura décimas de segundo o, mi, o, sí. o muy poquito y, y muy desaparece. Poco. Sí. Cada vez, sí. esto a medida que pasen los años, ahora el tiempo, cada vez vendrá menos y durará menos hasta desaparecer. Pero eso ya... Como hay cierta huella de la neura que va quedando, va desapareciendo poco a poco. Pero lo hiciste genial. Oye, ¿y qué tal se vive ahora, María, libre de todo esto, con una mente amiga tuya, agradable, con paz y armonía? ¿Qué tal se vive? Pues mira, yo creo que he hecho un cambio, sobre todo personal, brutal. Es que soy otra persona. Soy otra persona. Soy. Mmm, disfruto mucho más de todo. A todo le doy el doble de valor. Me siento cómoda cómoda estando esté donde esté me siento cómoda me siento bien me quiero me, qui me quiero muchísimo yo mmm, sé que no quiero hacerme nada nunca y que lo que yo he descubierto también después de esto es que mmm, quiero transmitirlo a las personas que lo que lo sufren porque bueno. es que es que es muy fuerte entonces que se sale y que hay esperanza y que es que mmm, aunque te salgan 20 veces mal la manera de, de aplicarlo Hazlo 20 veces más, que llegar a un punto Eso. en el que te va a salir bien, seguro, seguro claro. que sí. Es que una cosa muy importante que, que le podemos transmitir a la gente es que, a ver, eh, este método, eh, que también se llama método conductual ¿no? o cognitivo-conductual, de superar este tema, a ver, para empezar, es el único demostrado absolutamente y científicamente y que millones de personas han empleado. Casi podrías decir que es matemático, funciona absolutamente. Vale, pero tiene una cosa que hay que decir. Que a ver, eh, sí que hay un manual, yo estoy escribiendo un manual, acabando de escribir un manual sobre el tema. En mi libro nada es tan terrible, también explico, etc. Pero al final es algo que tú tienes que aprender a hacer. Por mucho que te digamos los cuatro pasos, afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo, es algo que has de aprender a hacer y al principio no sabrás hacerlo durante mucho tiempo no sabrás hacerlo. Pero esto es así. Es algo que solo acaba de aprenderlo, de hacer el clic las personas como María cuando ya lo has hecho. Entonces, claro, necesita una fuerza de voluntad realmente muy potente. Pero como muy bien decía María que en un momento de esta charla ha dicho, ¿pero qué otro remedio tengo? No tengo otro remedio que hacerlo, ¿verdad? Claro. Tú te eh, lo decías esto, ¿no? Sí, sí, yo decía, o es vivir así siempre que no voy a vivir así siempre y al final voy a acabar deprimiéndome engordo y mmm, voy a dejar de luchar, o es ser feliz. ¿Qué es lo que quieres? Pues ser feliz. Por supuesto. Es que todo el mundo merece ser feliz. Todo el mundo. Y yo no voy a merecer menos. Entonces voy a luchar por esto y por la felicidad. Porque soy yo Qué y bueno. voy a ser yo misma y punto. Ya está. Es que tengo que luchar yo por mí. Nadie va a luchar por mí. Por muchos psicólogos que yo, por ejemplo, Frank, que lo adoro, ¿no? Pero... Si no está en mí el trabajo, no. nadie lo va a conseguir por mí, eso seguro. Exactamente, ni siquiera tu madre. Tu madre te puede ayudar un poco, el psicólogo te puede ayudar un poco, pero un poco es un 5%, un 10%. El 90% lo tienes que hacer tú, nadie te va a salvar, ¿verdad? Sí, nadie, nadie. Te tienes que salvar tú misma y quererte tú misma y decir, ¿yo me merezco ser feliz? Sí. Pues venga, trabaja. Porque no pues bueno. va a ser de un día para otro, trabaja. Te lo luchas bueno. y cuando te lo luches... Atrás. A mí hay una cosa que me gusta mucho también, María, que lo he dicho ahí cuando tú estabas por entrar, que además tú tienes la intención de estudiar psicología y después dedicarte a esta bonita profesión también, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí, sí bueno, yo te animo un bien, montón bien. y oye, y, eh, María, yo te estaré esperando y te vienes con mi equipo, ¿eh? <risa> Encantada, la verdad, porque yo con ayudar y sobre todo mmm, viviendo lo que he vivido es que Vamos, sí, totalmente. Además lo harás súper bien porque tú, habiendo conocido muy bien el camino anterior y cómo se supera esto, pues lo podrás explicar súper bien. Eh, y si además, aparte de ser un ejemplo, lo podrás explicar súper bien. Así que te animo un montón a que lo hagas. Y, y María, ha sido un placer y ha sido un honor estar con alguien tan valiente Igualmente. que lo ha hecho también el trabajo. Y, bueno, eh, me ha encantado, seguro que a la gente también. Y, oye, te, yo te invitaré otro día, si te parece bien. Y otro día hacemos otra sesión y hablamos de, de detallitos, del proceso, del, de los conceptos de aceptar, flotar, dejar pasar el tiempo y todo esto. ¿Qué te parece? Sí, sí, perfecto. Yo encantada. Pues dentro de unas semanas eh, te invito otra vez, lo anunciaremos y volvemos a hacerlo. Pues, María, ha sido un placer muy grande... Y, y bueno, os saludamos a todo el mundo que, que nos ha visto. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Dejaré esto grabado ahora para que la gente pues lo, lo pueda escuchar más adelante. Y nada más. Te envío un beso muy grande por ahí, por Sevilla. Guapísima. Igualmente, Rafa, de verdad. Yo encantada de estar contigo y de haber estado esta tarde un ratito aquí explicando todo lo que he pasado. Pues te envío un beso muy grande. Hasta la próxima. Venga. Igualmente, adiós. Thank <laughs> you.